Hada grabada en video ¿Crees en la existencia de hadas? La mayoría de personas creen que existen seres elementales, protectores de la naturaleza, que aunque no los veamos, están ahí viviendo entre los troncos, piedras y el agua, como espíritus del bosque. El archivo que veremos a continuación podría darnos evidencia de la existencia de estas criaturas aladas. Fue grabada dentro de una casa, mientras guardaban en video un recuerdo de la niñez de la consentida de la familia, cuando de pronto sucedió lo inesperado. Veamos el archivo. En el instante, este ser alado que posó frente a la cámara, puede parecernos asombroso. Y para los que tienen imaginación fuerte, pueden pensar que efectivamente esta se trataría de una verdadera hada, ya que también se creen que éstas acompañan a los niños en sus primeros años de vida. Si reproducimos en cámara lenta el video, podemos ver un poco mejor la morfología de la criatura, a pesar de lo turbio de la imagen. Y aunque esta es una grabación fortuita, me parece que en esta ocasión lo que estamos viendo en realidad se trata de un insecto que quizá la luz que salía de la cámara lo atrajo hacia el lente, logrando el inesperado encuentro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se tratará de una hada real o simplemente de un insecto que se malinterpretó? Escríbame su opinión en los comentarios, pero también cuéntenme si ustedes han tenido alguna experiencia de hadas con sus hijos. Quizá las leyendas no sean del todo falsas. Si tienen alguna evidencia paranormal en fotografía o video, envíenmela a mi correo oxlacoficial.com arroba gmail .com, o a mi número de WhatsApp 7226 47 2 86